Vamos a crear el formulario en un archivo aparte copiamos la estructura html de nuestro archivo index quitamos el contenido innecesario Y en el cuerpo creamos nuestro formulario. Comenzamos creando un div con la clase container, dentro otro div con la clase row, a la cual también le vamos a agregar la clase justify-content-center para centrar su contenido y dentro otro div con la clase col-md-6 para que no nos tome la primera mitad de la pantalla lo que hacemos es utilizar Justify Content Center para centrarlo para comenzar el formulario utilizamos la etiqueta Legend debajo un div que va a contener las etiquetas Label e eh, Input a Label le agregamos la clase FormLabel y a Input le agregamos la clase form-control. son clases de Bootstrap para darle un formato adecuado, un diseño de formulario. Recordemos que el For en la etiqueta Label tiene que ser el mismo que el Id en la etiqueta Input que le corresponde. copiamos la misma estructura para agregar los campos de teléfono, email y también servicio. finalmente agregamos nuestro botón de enviar de tipo submit Visualizamos el contenido en el navegador para ver cómo está quedando nuestro diseño, vemos que las letras precisan un color más claro para que se puedan visualizar y también precisamos agregar algunos márgenes para separar los campos entre sí. Utilizamos la clase MI para agregar márgenes tanto arriba como abajo. Podemos agregar también un placeholder, un texto que puede servir como guía al usuario al momento de rellenar el formulario.